En este vídeo vamos a proceder a la eliminación iterativa de estrategias estrictamente dominadas para ver si alcanzamos un equilibrio en este juego. Para, eh, para ello vamos a ir eliminando sucesivamente las estrategias con las cuales cada jugador obtiene siempre peor pago que con otras, por eso están estrictamente dominadas. Vamos a ver que en ocasiones se pueden eliminar dos estrategias es decir, una para el jugador 1 y otra para el jugador 2. Y una pregunta habitual de los alumnos, ¿y por cuál empezamos? ¿Cuál, se, ¿Cuál cogemos en primer lugar y cuál en segundo lugar? Y la respuesta es, es sencilla, da igual. Da igual, porque empieces por un lado o empieces por otro, vas a alcanzar siempre el mismo equilibrio. Vamos a verlo con este ejemplo numérico sencillito que tenemos en pantalla. Como vemos, eh, si nos fijamos... La estrategia C domina estrictamente a la estrategia B porque el jugador 1 siempre obtiene mejor pago con la estrategia C que con la B, con independencia de cuál sea la estrategia utilizada por el jugador 2. Vamos a verlo. Si comparamos el 5 y el 4, que le proporciona son los pagos que le proporciona al jugador 1 el utilizar la estrategia C y B, cuando el jugador 2 utiliza la estrategia X, vemos que 5 es mejor que 4. Podemos verlo con la estrategia Y. Aquí podemos apreciar que 3 es mejor que 2. El pago que obtiene con la, la estrategia C es mayor que el pago que obtiene con la estrategia B. Y finalmente vemos que con la estrategia Z el jugador 1 también eh, obtiene mejor pago con C que con B porque 7 es mejor que 2. O sea que 5 es mejor que 4, 3 es mejor que 2 y 7 es mejor que 2. Siempre mejor pago con C que con B. Podemos, por tanto, eliminar la estrategia B. Tachamos la estrategia B. Bien, a continuación, ¿qué es lo que podemos ver? Pues que para el jugador número 2, la estrategia Y domina estrictamente a la estrategia Z, puesto que siempre le proporciona un mejor pago al jugador 2, seguir la estrategia Y que seguir la estrategia Z, con independencia de cuál sea la estrategia seguida por el jugador 1 dado que 3 es mejor que 2, y 6 es mejor que 2. Podemos eliminar, por tanto, la estrategia Z. Bien, seguimos comprobando a ver si hay alguna estrategia que domine estrictamente a otra. Voy a comparar ahora la C y la A. 5 es mejor que 3. Sin embargo, 3 es peor que 4. Es decir, que en ocasiones es mejor el pago que se obtiene con la estrategia C frente a la A y en otras ocasiones es mejor el pago que se obtiene con la estrategia A frente a la C. Por lo tanto, ninguna domina estrictamente a la otra. Comprobemos entonces para el jugador 2. 2 es peor que 3 y 1 es peor que 6. Luego siempre le proporciona mayor pago la Y que la X. 3 es mejor que 2 y 6 es mejor que 1. Por lo tanto, podemos eliminar la estrategia X. Ahora nos quedan únicamente dos casillas, dos celdas, en las cuales eh, pueden estar los jugadores en A, Y, que serían unos pagos respectivos de 4 y 3, y en C, Y, con unos pagos respectivos de 3 y 6. Si comparamos para el jugador 1, dado que el jugador 2 va a hacer Y con certeza, el jugador 1 tiene un pago de 4 con A y tiene un pago de 3 con la estrategia C. Por lo tanto, 4 es mejor que 3, eliminamos la estrategia El equilibrio que nos queda, por tanto, es A y Y con unos pagos respectivos de 4 y 3. al principio que podíamos empezar por uno o por otro jugador dado que eh, da igual vamos a alcanzar siempre el mismo equilibrio anteriormente he eliminado en primer lugar la estrategia B dado que estaba estrictamente dominada por la estrategia C vamos a ver que podíamos haber empezado por el jugador número 2 comparando la estrategia Y y Z y, y domina Z porque 3 es mejor que 2, 3 es mejor que 2 y 6 es mejor que 2. Eliminamos, por tanto, ahora en primer lugar la estrategia Z. Bien, continuamos ahora y ahora... Es Comparamos por ejemplo C y B y 5 es mejor que 4 y 3 es mejor que 2. Podemos eliminar por tanto la estrategia B. Si comparásemos la estrategia C y la estrategia A, 5 es mejor que 3 pero 4 es peor que 3, nada, no podemos. ¿Qué es lo que podemos eh, Eliminar ahora la estrategia X, porque Y siempre proporciona mejor pago que X, 3 es mejor que 2 y 6 es mejor que 1. Eliminamos la estrategia X y ahora solo me quedan dos combinaciones A e Y, C e Y. 4 y 3, y 3 y 6, como en el caso anterior, 4 mejor que 3, eliminamos la C. El equilibrio, por tanto, está en la combinación de estrategias A y Y con unos pagos respectivos de 4 y 3. Como vemos, es el mismo equilibrio al que habíamos llegado cuando eh, habíamos empezado eliminando la estrategia B, por la C y ahora hemos empezado eliminando la estrategia Z por la Y porque está estrictamente dominada por Y. Da igual por donde empecemos, vamos a alcanzar siempre el mismo equilibrio.